Pues, eh, nada, lo primero es agradecer la invitación, yo estoy en casa, estoy entre amigos y conocidos, ¿vale? Entonces, eso, eh, agradecerlo, eh, la invitación, invitaros a reflexionar en 15 minutos, justo, eh, sobre un tema, claro, que, eh, comprimir en 15 minutos condiciones para poder seguir viviendo juntos, verdad, justicia y reconocimiento... Pues bueno, mucho atrevimiento. Eh, entonces, el, yo lo que el, la primera opción que, que yo vi era que el título parece proponer eh, que las condiciones para poder seguir viviendo juntos serían vivir en verdad, practicar la justicia y, eh, pues, valorar el reconocimiento. Entonces, eh, sería, tengo tres... Eh, tres claves, cinco minutos cada clave, pues eso es lo que Y así voy a hacer. Y de alguna manera eh, esos compart, eh, compartimentos de conocimiento yo creo que eh, conforman nuestra manera de entender el mundo. Ya eh, Kahn lo dejó claro. Eh, por un lado está lo podemos conocer tiene que ver con la epistemología, con, con el mundo de la gnosiología. Eh, por otro lado está qué debo hacer, que tiene que ver con la parte de la moral, con la parte de la justicia, y por otro lado, qué, qué, qué me cabe esperar, que ahí entra la religión y entra el fin de la historia. Y bueno, y en esa con. con, con compartimentos de, de saberes, funcionamos porque damos por hecho que la verdad va por un sitio, la justicia va por otro eh, y lo que tiene que ver con la relación va con otra. Y si hemos funcionado con, un, eh, con una concepción de conocimiento especular. Lo decían ayer, ha ido saliendo estos días Aristotélica, pues hay un sujeto que conoce y hay una realidad que se conoce. Y entonces el órgano que conoce es el ojo. ¿Vale? Y así hemos funcionado, aunque ha habido algún autor como Garber, que ya en su Verdad y Método decía que el problema que, que, que estaba pasando era que la ciencia se había quedado vacía de sujeto y de historia. Eh, o sea, que la verdad se había vaciado de subjetividad y de historicidad. Y aquí va a haber un problema gordo, que luego vamos a decir. El, bueno, nos hemos creído que la realidad, eh, esa es la, la cosmovisión que nos configura, desde los griegos así eh, percibimos nosotros la realidad. Hay otra manera, otra cosmovisión, eh, que es más judía, más, más hebrea, más cristiana, que, en la que el conocimiento, la, la, la verdad, la justicia y el reconocimiento van juntas. Es decir, para el hebreo, para el mundo del Antiguo Testamento, el conocimiento... Es, tiene que ver con la experiencia. Cuando en el Evangelio el ángel le dice a María eh, que va a tener un hijo y tal, y ella le replica al ángel, ¿y cómo va a ser eso si yo no conozco varón? No es que no conociera que José estaba por ahí, sino sea, que no había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Es decir, la, el conocimiento tiene que ver con la experiencia. Y el conocimiento tiene que ver, lo decía ayer también Chalo, con una relación. La verdad... el el, la, la solidez del mundo, la solidez de la, real, de la realidad, la da Dios. Está muy cercana a la mente. Es ¿sí? eso del de, miedo aquel que tenían los de Asteris y Overis, de que el mundo no cayera sobre su cabeza, pues quien asegura que el cielo no se caiga sobre la cabeza es Dios. Y esa es la verdad de la realidad. Y conocer la verdad de la realidad es que el cielo no caiga sobre nuestra cabeza. Entonces, hay un dato ahí relacional que tiene que ver con la epistemología. El, el órgano de, de la visión de la, de la Biblia no es el ojo, sino que son los riñones. La Biblia en la conciencia, en el Salmo 138, cuando habla que es el hombre para que te acuerdes de él y tal, bueno, pues ahí dice que Dios crea las entrañas. La entraña es el lugar del conocimiento. Y el conocimiento bíblico tiene que ver con el oído más que con la vista. ¿Y eso qué significa? Estoy, estoy de, de, prisa de ti. <risa> eh, Tiene que ver con el oído. Eh, y hay un pasaje de, del Éxodo, que todos hemos eh, leído alguna vez, que es cuando Dios escucha el lamento del pueblo judío, y os lo voy a leer en Éxodo 2, 23-25, dice eh, textualmente, dice, los israelitas se quejaban, los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios, escuchó lo que estaba pasando, se acordó de su pacto, el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y viendo que los israelitas, viendo a los israelitas, Dios se interesó y actuó a su favor. Bueno, esa concatenación de verbos, eh, un, un pueblo que grita, un Dios que escucha, que en esa escucha, el Dios no es una visión epistemológica, sino que cuando Dios escucha, Dios se va inmediatamente al pacto que tiene con su pueblo. Y asegura que ese pacto se va a dar. Y porque asegura que ese pacto se va a dar y que se va a mantener, que esa se va a mantener, actúa en favor de su pueblo. Bueno, esa verdad que está interrelacionada con la justicia es la verdad bíblica y es la verdad eh, que nosotros que hemos sido más griegos hemos ido por otro lado. A tal punto es eso que hay un texto del profeta Jeremías que hablando del conocimiento de Dios, de conocer a Dios es practicar la justicia. La justicia forma parte del núcleo epistemológico. La justicia no solamente es un delegado moral de la parte de qué debo hacer, de... sino que la justicia forma parte del conocimiento divino. Eh, tan sorprendente es esto, cuando tenemos el texto aquel de, de Mateo 25, en el que dice, de, de, Dios pone a la, a, a la derecha, a la izquierda, y entonces bueno, venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me disteis de comer... Claro, la parábola lo que recoge ahí es la sorpresa epistemológica, no ética, Dice, y cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, decir, cuando te conocimos, cuando hicisteis esto con aquello, me conocisteis. Por lo tanto, el, el hacer tiene que ver con el conocer, ¿eh? en la, la cosmovisión eh, bíblica, eso claramente es así. Eh, a tal punto y me sirve de. Eh, eh, de enlace con el, con el siguiente punto de, de la justicia eh, hasta tal punto que un texto fundamental del Nuevo Testamento del, del buen samaritano eh, bueno pues aquí tenemos un problema epistemológico y un problema moral a veces siempre se ha tratado de que el, el, que el levita y el sacerdote que pasan por allí eh, actúan mal en el ámbito de la moral pero la parábola dice además otra cosa que el levita y el fariseo viendo a un hombre medio muerto, pasaron de lado. Entonces, el, lo que se está jugando aquí no solamente es un problema ético de justicia, sino un problema epistemológico. Cómo unas personas que viendo el sufrimiento no son capaces de detectar ese sufrimiento. Con lo cual, el, la justicia el, está implicada en la verdad. Eh, y, y eso lo dejo aquí porque eso si no me da para más Me voy a mi diálogo podemos ir avanzando hacia otros terrenos, ¿Vale? Aquí, el, bueno, luego si sale, hay un, bueno, en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay toda una, una opción por controlar la mirada, el que, una mirada que veo que no ve el sufrimiento. Hay una, una nube de murmuradores al lado de Jesús que le están diciendo, están condicionando continuamente la visión de Jesús. Si este supiera quién es la mujer que le está lavando los pies, si este tuviera una visión adecuada, sabría quién es. Cuando vea Saqueo, si este supiera que este es un rey, todos los murmuradores que acompañan a, a Jesús le están continuamente condicionando la mirada. Y eso no está muy lejos del condicionamiento, condicionamiento de la mirada que, que hoy en día eh, nos quieren esa realidad virtual que nos quieren vender es que nos quieren condicionar la mirada. Y una mirada condicionada es una mirada que puede que no vea el sufrimiento. Paso al segundo término de, de justicia. Eh, claro, la mirada clar claramente no es neutra pero el, yo hablaba antes de cómo la verdad está condicionada por la justicia y cómo la, y cómo la justicia está condicionada por la verdad claro, hasta ahora nos está hablando de la realidad como si la realidad fuera algo terminado, localizable, limitado el, el problema es, o la situación sería que seamos capaces de ver toda la realidad y nosotros hay aristas de la realidad que no vemos porque alguien ha sacado de la realidad. Eh, estos días estaba, ayer sería el ejemplo pues esto, del río Bravo, el padre que, que, está muerto con la, eh, que ha muerto con, con la niña y que no se sé esa imagen, o hace un, un tiempo atrás, Aidán en la playa. Ese sufrimiento que hemos visto en un momento, cuando la cámara pasa hacia otro lado, no es un sufrimiento amortizado, no es un sufrimiento que, que ya abandona, porque yo no lo veo en la realidad. Ese sufrimiento queda inscrito en la realidad. La realidad es aquello que está y aquello que ha quedado frustrado. Con lo cual, la realidad tiene mucho que ver, y la justicia, con mantener la memoria. Entonces, una mirada que busca la honestidad con la verdad, no es una mirada solamente que ve lo que acontece, que hay sino aquello que pudo ser y no ha sido y esa mirada va a quedar incompleta y está reclamando justicia eh, hasta que sea completa entonces ese elemento de, el, de que, que la verdad tiene que ver con esa memoria y tiene que ver con un lugar epistemológico todo saber es un saber situado y toda mirada es una mirada situada y eso el, no, hay verdad, el, no hay miradas neutras no, yo estoy totalmente en desacuerdo con, con esa pretensión de objetividad. No hay objetividad, hay mirada situada. El, el tema está en reconocer dónde tenemos nuestra mirada situada. Porque hay una mirada desde el lugar del pobre, desde el lugar del que sufre, que reivindica que le sigan mirando a la cara. Decía por ahí que la, la mirada. El, la memoria también es justicia y la, la mirada también es, es justicia entonces, pues eso el, el ejercicio de la justicia no ejercicio, tiene que ver con la mirada y no sé, termino me voy dejando cosas sueltas por, por ajustarme a tiempo y el reconocimiento el, ¿qué tendría que ver? yo decía antes que la verdad el hebrea la verdad que maneja la Biblia tiene que ver con una relación que ver con la relación de Dios, aquello que, que está, que es real es, eh, tiene que ver con Dios. Y yo creo que tenemos un problema de re, actual del reconocimiento en la multiplicidad de los otros que tenemos, porque se nos han roto las relaciones, se nos han roto las relaciones. Yo conozco al otro o a la otra en función de la relación que establezco con el otro, con, mi, con la semejanza, con la desemejanza eh, conmigo. Y las relaciones... Pues en la edad antigua el, el siervo y el vasallo se reconocían mutuamente, uno como siervo y otro como vasallo. Y además se daba la, la realidad el, el, el, de que el, el, el señor sabía que nunca sería como el vasallo. Pero en esa relación se estaban definiendo cada uno de lo que era, dónde estaban. Esta mañana en algún taller salía también que el trabajo ha sido también una, una forma de relación eh, que nos ha permitido reconocernos unos a otros. O sea, el, el que tiene los medios de producción, un análisis más marxista, y el trabajador, es decir, el, yo me relaciono contigo como alguien que, que pongo mi fuerza de trabajo y ese, esa nos da una relación de trabajador, empresario. Bueno, esa, esa relación también se ha roto eh, en la actualidad. ¿Quién soy yo? si mis relaciones se han roto, si mis relaciones se han roto. Y aquí yo creo que hay una cuestión que se ha pervertido, que es que desde que el momento que nos hemos definido como iguales, el, que es el gran logro de la modernidad, como todos somos iguales, no sabemos cómo tenemos que relacionarnos unos con otros. Porque aquello de igualdad, fraternidad, eh, libertad, igualdad y fraternidad, lo que dice la revolución francesa, puesto que todos los seres humanos son iguales, debemos comportarnos fraternalmente, ese debemos es una falacia naturalista, dicho en términos filosóficos claros, de ese ser iguales no se deriva ningún deber. Si soy un siervo y soy un vasallo, sí hay deber, siervo y vasallo. Si soy un empresario, un trabajador, sí sé cómo me tengo que relación. Si soy igual a ti, ¿por qué me tengo que comportar? Porque somos iguales. Hay una ruptura que ahora hemos caído en la cuenta. Hemos vivido en ese engaño. Para mí eso es, es terrible. El, porque se ha descompuesto el vínculo. Porque una cosa es ser fraternos. Si yo soy hermano, sí te reconozco como hermano y me comporto. Si yo soy igual, que eh, funciona en otras en otra claves. Y yo creo que... el el, uno de, la, de los grandes problemas de la modernidad y de la democracia de baja intensidad en la que estamos inmersos es la inflación de la igualdad en, en dicho términos matemáticos como hemos ido a ir al máximo, eh, ¿cómo se ¿El máximo divisor <risa> el máximo común divisor de la igualdad nos ha dejado a todos en un máximo común divisor que no dice nada el Mediterráneo está Así, de personas que poseen dignidad y que poseen libertad, pero que no tienen derechos, no son nadie, no son nadie. ¿Son iguales a nosotros? Sí. ¿De qué les sirve a esas personas ser iguales con nosotros? De nada. Y yo creo que una de las claves para el reconocimiento es pasar al mínimo común múltiplo, que es ¿qué, cuál es el, el dato esencial que nos, que nos permite universalizarnos como seres humanos más allá de ese tópico, yo creo que hay que volver, eh, que hay que pasar de la autonomía de la modernidad a la vulnerabilidad, de, yo no, no quiero poner el nombre de posmodernidad, hay que definirse como seres vulnerables interdependientes. Y eso supone acabar con el discurso de la autosuficiencia que nos ha alimentado hasta ahora. Somos todos y todas vulnerables y por lo tanto somos interdependientes. Y como somos interdependientes, nos reconocemos como interdependientes. Eso, la conversión ecológica, la Tierra ha dado su grito. Y la Tierra nos ha puesto, el, el sujeto Tierra nos ha, ha alertado diciendo, dependes de mí. Ese depende de mí que nos ha dicho la Tierra y que nos puede servir como piedra de toque. Los sujetos no nos lo han dicho. Cuando alguien muere en el Mediterráneo me dice, depende de mí. La Tierra nos lo ha dicho y por eso nos hemos alertado. Entonces, esa alerta de la Tierra, de, de, de recomponer las relaciones, yo creo que es fundamental. Resume los tres puntos que, que he dicho, que tiene que ver, el primero, con la verdad, que, es, que yo creo que pasa por ser conscientes de nuestra visión y de los condicionantes de nuestra visión, de quién está condicionando nuestra visión. La justicia de ser conscientes desde qué lugares miramos y qué realidades de sufrimiento han salido fuera del foco de nuestra visión Y qué realidades siguen estando ahí, pidiéndome que, que sigue formando parte de una verdad que no escapa a nuestra mirada. Y por último, lo que, como es el final decía, la importancia de rehacer el discurso de los vínculos. Se nos ha roto la modernidad, se nos ha roto los vínculos y estamos en, en el en el, la interdependencia, el cuidado, la vulnerabilidad, que eso forme parte del discurso político. Gracias. Yo quería yo aclarar quería primero, pero ahora ya no, soy, ahora ya no, ahora ya no sé qué es. Bueno, yo intentaré eh, la parte intelectual y teológica por aquí, yo soy la realidad, ¿vale? O sea, yo intentaré, yo intentaré obviamente, eh, él hablaba de mirada situada, eh, bueno, intentaré explicaros un poco eh, to, una, una, una de esas realidades que se nos escapan, ¿no? O que yo creo que están fuera de foco. Eh, para los que no conocen todavía mi historia, yo estoy aquí porque soy macho de barrio, básicamente. Entonces, os explico que ese es mi exotismo fundamental y, y por eso me invitan a estos sitios, ¿vale? por eso me invitáis. Pero, ¿por qué os digo eso? Porque de ahí viene mi mirada situada. Eh, yo vivo ahora mismo en, en el barrio de la Florida, en Hospitalet, que aquí hay, ya hay gente que lo conoce, pero dentro del barrio de la Florida, en la zona más pobre del barrio de la Florida, en un polígono, ¿vale? de los 50, en un polígono franquista que ahora mismo pues pasa por ser uno de los barrios más pobres, desde luego uno de los más densos de Europa, es la densidad de población de Mumbai, o sea, es uno, de los que vivo, uno de los barrios más densos de, de la Unión Europea, eh, de los más pobres por supuesto, con unas casas de inmigración altísimas, y ahí es donde se encarna todo esto que él ha estado explicando, de, de, de, de bueno tú decías, eh, esos, esos migrantes no están fuera de foco, la gente de mi barrio también. O sea, fuera de, está, están a, estamos a 15 paradas de metro, pero os sea, aseguro que estamos fuera de foco total. ¿vale? Y entonces yo estoy aquí porque eh, en mi camino circular eh, de ascenso social inverso que he hecho, eh, soy una de las, de, de las personas que básicamente explico eso. ¿vale? Entonces eh, yo soy fruto eh, del ascenso social que facilitó mi familia, que facilitó una, una iglesia comprometida. Eh, yo me fui a Salvador que conocí a los jesuitas de Cambidalé. Eh, del el sistema educativo, mi familia, eh, la, la, el acompañamiento de la parroquia, eh, soy, soy periodista, soy comunicadora, soy la responsable de comunicación de la FED.ca, que en es la Federación para de ONGs, eh, y, y sigo viviendo en mi barrio. Eso si queramos, es, si mi exotismo fundamental. Entonces, eh, toda la gente como yo que hice ese camino de ascenso social, ya lo vive en el barrio. Casi nadie, eh, primero, casi nadie llegó a la universidad, fuimos muy pocos los que llegamos a la universidad, pero igualmente los que no van a la universidad, por supuesto, no hay nadie eh, como yo o parecido que siga viviendo en un barrio como el mío. Eh, incluso la gente que no se ha ido de la ciudad, o se otro, otros barrios que están bastante mejor en la ciudad. ¿vale? Eh, entonces, eh, me he especializado en, como, como periodista y comunicadora en el tema de las narrativas, de los relatos sobre el otro, primero sobre el otro salvadoreño, sobre el otro africano eh, y finalmente eh, sobre, el otro, sobre el otro mis vecinos sobre el otro mi barrio, sobre el otro nosotros que cuesta muchísimo que, que, que, que, se, que se vean o sea, sin, en, esa, en, esa, en esas tres partes que tú has explicado sin reconocimiento no hay verdad, ni hay justicia este, esto creo que es, bueno, es uno de los temas que yo he estado más trabajando a nivel personal y profesional ¿vale? y con esta lógica que tú decías del centro de la periferia eh, siempre hay alguien en el centro que tiene que, que uno de sus, de sus principales que sigue en el centro y uno de los, sus principales poderes es que tiene la capacidad de, de determinar qué es periferia qué es la periferia y cómo es la periferia entonces eh, hay unos eh, vecinos en los barrios del centro y hay unos vecinos periféricos hay en los medios de comunicación unos temas que son centrales, unos temas que son periféricos hay unas ciudades, unos países en, el, en todo el sistema centrales y otros que son periféricos eh, Entonces, eh, bueno, bueno eh, revisando un poco los, los datos del último informe de Caritas eh, de IFOESA, es súper interesante un poco porque habla de, también habla de todo esto que, hemos, que has estado comentando 18% de la población directamente excluida, 8 millones, 8 millones y medio de personas excluidas, instalada, eh, o sea, una parte de la sociedad estancada, eh, transmisión intergeneracional de la pobreza, sin ninguna posibilidad de salir, de ahí. así que ya están fuera del sistema. Eh, y hay un 48% de la población que, que le llaman la sociedad integrada, sí, la sociedad que más o menos, eh, bueno, pues tira, ¿no? pero dentro de esa sociedad también hablan de, de, dos, de, dos, eh, de una fractura, o sea, hay primer, esa primera fractura una parte de la sociedad que les ha quedado descolgada, pero dentro de esa sociedad integrada hay una segunda fractura porque hablan de la sociedad de las oportunidades y hablan de la sociedad insegura. Eh, en esa fractura, eh, eso es el importante de Ciudadanos, o sea, en esa fractura eh, primero que en ese 48%, ese 48% es el que determina la agenda social y política de este país, de, del otro y de todos, o sea, hay menos del 50% de la población cuyas preocupaciones son las preocupaciones las preocupaciones sociales, las preocupaciones políticas, determinan la agenda y determinan las preocupaciones eh, y obviamente eh, ese, ese, esa, esa parte de la sociedad que, que ha hecho, bueno, que es lo que normalmente teníamos clase media, empobrecida, menos empobrecida eh, ahí también hay una, dentro de la propia clase media hay una, una fractura también importante eh, entonces, eso, ese, esa, esa fractura, esas difere, diferentes fracturas eh, determinan un poco esa falta de vínculos pero también la, la, la, la dificultad para ver, para ver a los otros, cada uno de esos bloques acaba por no ver a los otros de hecho, una de las cosas de las que habla el informe es de que mm, esa, esa parte de la clase media eh, más la eh, de las oportunidades mm, también empieza a, a, empieza a dar el mismo efecto del cual hablábamos respecto a los países empobrecidos cuando hablábamos de la fatiga de la solidaridad. Bueno, pues hay una parte de la sociedad mm, que más o menos ya lleva bien las cosas que empieza también a manifestar que ese... ese un poco lo que también se decía ayer por la tarde es que cada vez le importa menos lo que no le pase a mi cacho de tribu lo que no le pase a mi parte de la tribu, cada vez me importa menos entonces, bueno, pues vamos eh, tenemos una sociedad que, bueno, estos datos como otros pues nos van confirmando que, que pues vamos cerrándonos en, nuestro, en, nuestras, en nuestras propias tribus ¿no? entonces, eh, a nivel de reconocimiento eh, pues eh, le hemos dado muchísimas vueltas desde la izquierda a la, a la desigualdad económica, pero realmente en esta sociedad, ahora mismo, en el, en el capitalismo cognitivo, eh, empieza a ser mucho eh, más grave y mucho más imposible para el ascensor social y para el cambio de, para, para cualquier tipo de cambio social, la desigualdad, la desigualdad educativa y cultural, para, para poder empieza a ser, eh, es una de las, de las eh, cuestiones que realmente nos hace más desvincularnos de los demás porque directamente no nos entendemos. O sea, hablamos de grupos distintos, idiomas distintos y tenemos un sentido común distinto. Entonces eso es uno de los principales, eh, creo, uno de los principales problemas que tenemos ahora para, para generar, esa, para crear las condiciones, para vivir juntos, efectivamente eh, tenemos que revincularnos, tenemos que crear comunidades y tenemos que generar vínculo. Eh, y eso, os aseguro que en, en, en, el, en el día a día de mi barrio, eh, eh, es exactamente eso por lo que eh, estamos trabajando. Porque uno de los principales problemas es que cuando no hay vínculo es la ley de la selva, literalmente es la ley de la selva. Entonces, eh, entre las propias personas en situaciones vulnerables, eh, pues ese, ese problema ya se manifiesta. Eh, la mejor manera de solucionar estos problemas es pues además de tener una historia... De planes integrales, planes de desarrollo comunitario, de intervenciones sociales que nos, que nos han destruido como comunidad, porque somos casos, somos casos que servicios sociales atienden, pero se ha roto el asociacionismo, se ha roto el vínculo, se ha roto entre las comunidades migrantes y las comunidades que, los, los migrantes anteriores y los catalanes originales, o sea, ahí no hay ningún tipo de vínculo, entonces realmente ¿sabe? se ha Y el gran problema de barrios como mío es que creo que vamos por el tercer plan integral. Creo que mmm, todos los colegios del entorno son de alta complejidad creo que el 98% de los niños tienen de más comedor, o sea, no es que no se pongan recursos, se están poniendo recursos, pero es igual los recursos que eches ahí mientras no exista una comunidad que se haga cargo de ella misma, y este es uno de los principales problemas. ¿no? Entonces, yo mmm, no es que tenga muchas recetas, pero desde esa parte del reconocimiento, sí que, mmm, bueno, yo os lanzo tres cosas y después las discutimos, ¿vale? Eh, una de las cosas más importantes, que tiene que ver con la clase, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Creo que, que esos bloques en los que socialmente nos estamos dividiendo, bueno, pues hay cosas que son extrapolables, ¿vale? Pero um, una cosa que ya lo sabéis todos y todas, o sea, si queremos reconocer al otro, tenemos que escuchar al otro. Básicamente sea migrante, sea africano, sea lo que sea, pero tenemos que escuchar al otro. Entonces, eh, creo que esta mañana el señor Suso ha hablado de esto, me ha dicho, ¿vale? pero uno de los, de los últimos eh, libros que he leído que me parece muy interesante justamente por eso es este de Chafaré la pobreza, ¿vale? Pero es especialmente interesante porque lo escribe un chico escocés que él mismo, como yo dije, es un chico, que ahora canta Hip Hop, pero que se ha pasado la mitad de su vida eh, teniendo un, bueno, es el típico niño de familia desestructurada, ¿vale? Que empieza el libro diciendo, la gente como yo no escribe libros. Entonces, bueno, pues <risa> básicamente, eh, bueno, pues a mí me ha servido para... para él, intenta, él dice que es un traductor de clases sociales ¿no? y justamente lo que intenta es intentar explicarle a toda la gente de, de servicios sociales, a toda la gente eh, de izquierdas, eh, pero de clase media realmente el subtítulo es entender la idea de los marginados en Gran Bretaña o, sigue. o sea, intentar entender por qué eh, justamente con esa idea o se ha eh, por asumido y yo creo que tiene mucha razón que ya hay una determinada clase social que es que no entiende en absoluto otra clase social que los prejuicios y la distancia es tal eh, él habla de los abismos como le dice los abismos de, de experiencias sociales y culturales las vivencias, las trayectorias, las experiencias culturales los tipos de familias, los tipos de programas que, que consumen el tipo de información que les llega eh, y también hablábamos ayer de los... De los eh, las cajas de resonancia, o sea, esos, esas comunidades cerradas eh, hacen que realmente mmm, las experiencias de unos y otros sean tan radicalmente distintas que, bueno, que directamente no nos entendamos, o sea, que no sepamos eh, cuando nosotros hacen algo pero en los dos sentidos, o sea, tenemos unos estereotipos sobre el otro que cada uno nos cuesta más, nos cuesta más romper, ¿vale? Y él, él, por ejemplo, una de las cosas que hace muy bien es intentar explicar en que la gente de los barrios empobrecidos, cuando es agresiva, cuando es hostil, eh, cuando aparentemente es violenta, es básicamente una forma de autodefensa. Y ya reivindica mucho que eh, en los barrios empobrecidos, ante la precariedad imperante, la falta de vínculos, de la desconfianza absoluta, eh, hay muchísima gente que se siente en alerta permanente y que el estrés psicosocial de mañana me quedo en la calle, mañana mi padre me pega, mañana mi madre me va a hacer no sé qué, o sea que eh, viven en, en una situación continua de, de, de estrés, entonces efectivamente pues como mmm, el mundo es hostil, entonces están permanentemente en una situación pues, bueno, pues admisiva, no Entonces él explica mucho cómo eso es entendido pues desde fuera ¿no? y como desde fuera entienden eso y cómo ellos además ven al tipo de gente, asistentes sociales que vienen a visitarles con todas las buenas intenciones y cómo ahí ya hay, bueno, hay una falta de entendimiento porque realmente no se saben interpretar los códigos en los dos sentidos o sea, esto, esto es una de las cosas que, que él explica muy bien, si sí, tenemos psicólogos de un trocito que lo, lo explica bastante bien pero, aparte de escuchar el otro, que eso teóricamente lo sabemos, eh, dijéramos que, precisamente porque cada vez es más difícil y hablamos con códigos ya muy diferentes, aquella frase de ponernos en la piel del otro es realmente muy complicado. Cada vez es más difícil ponernos en la piel del otro. Entonces, hoy en día, ¿cómo si queremos de verdad vivir juntos, ¿cómo podemos ponernos en la piel del otro? ¿no? Entonces, en, en, en buena parte pasa por reconstruir ese sentido común aprendido que tenemos y que es el del 48,4% de la sociedad. O sea, hay un cierto sentido común de cómo son las cosas, de cómo se hacen las cosas, de qué es el progreso, de qué es el bienestar, eh, que es muy difícil que podamos entender los mismos términos que, por ejemplo, ese 18% de nuestra población que se está quedando descolgada. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos eso y cómo entendemos, o sea, cómo de, de alguna manera, aparte de hacer autocrítica, obviamente, ¿no? de, de, también se comentaba comentado ayer por la tarde, una de las cosas más radicales ahora, cuando vives en tus propias burbujas de seguridad y de, y de convencimiento, es cómo haces para en cuestión. o sea, ¿cómo, cómo haces para cuestionar un poco todo lo hecho y todo lo conocido hasta el momento. Y hasta qué punto uno pasa por desplazarse a conciencia, por, por realmente hacer ese ejercicio, ¿no? De desplazarse a conciencia y de, de construir también o reinterpretar la idea de la movilidad social ascendente. ¿Y por qué no descendente? ¿Y por qué llevamos tanto tiempo intentando subir a no sé quién a no sé dónde en vez de bajar todos los demás a un espacio común, ¿no? Entonces, bueno yo eso ahí lo dejo, vale eh, creo que ahora, por ejemplo, en todo el movimiento feminista y todo el, el movimiento antirracista hablan de esos términos de revisar los privilegios, o sea, realmente ponerte tú en cuestión y revisar tus propios privilegios, si tienes espacio en el que cuando tú te, a ti te dicen machista o a ti te dicen racista tú te sientes incómodo, ahí es donde realmente empieza el cambio entonces, en cuestiones de clase, de raza y de género, en todos, en todos los sitios es lo mismo no o sea cuando, eh, ¿en qué situaciones nos sentimos incómodos y por qué nos sentimos incómodos, ¿no? eh, Y luego, una, una, obviamente, una, en, temas, en términos de reconocimiento, pues por supuesto una de las cosas que tenemos que hacer, puesto que a esa distancia, puesto que eh, cada vez es más difícil por la relación del otro, pues todos aquellos y todas aquellas que estemos un poco a caballo entre los dos mundos, por decirlo de alguna manera, eh, creo que nuestro, una de las principales aportaciones es hacer detractor, intentar generar puentes, intentar generar información, intentar romper los prejuicios de unos sobre otros eh, y de alguna manera, por, también lo que se decía, volvemos a la, a la ponencia inicial eh, huir de la polarización, romper los bloques, intentar ser personas de frontera de alguna manera y que esas comunidades, que son comunidades cerradas, conseguir abrirlas de alguna manera, ¿no? Por lo menos que sean porosas y que podamos ir haciendo esos, esos paseos de un, de un sitio al otro porque si no es bastante imposible que, que, que rompamos con esa dinámica de que ciertamente no nos no podemos entender. ¿Cómo viene el tiempo? ¿Puedo leer una pues leo una, una cita aquí del tarde, ¿vale?, que en este sentido. Dice, si eres de extracción eh, acomodada y disfrutas de mayor movilidad social, te resultará comparativamente más fácil escalar posiciones y mantener tu estatus, porque deberás recorrer menos distancia y no cargarás con tanto peso. Eso explica por qué quienes comienzan en los estatus superiores de la escala tienden a acabar siendo propietarios, directores, prescriptores, gestores, supervisores, encargados, editores, administradores o legisladores de los aspectos más diversos de nuestras vidas. Incluso los organismos que, según parece, atienden a las necesidades e inquietudes de las clases bajas, como las organizaciones benéficas o la prensa amarilla, suelen estar dirigidos por personas que solo tienen una noción abstracta de lo que implica ser pobre. Desde luego hay excepciones, pero cuanto más subes en la escala, más consciente eres de que existe una sensibilidad dominante que no debes ofender. Una sensibilidad que se encuentra cada vez más reñida por el resto de la gente. Los especialistas que la entregan como clase se aferran a los mandos a todos los niveles de la sociedad que naturalmente crean a su imagen y semejanza, haciendo lo que hacemos todos, suponer que sus intereses, preferencias y aspiraciones son universales. Entonces, primero, pongamos en cuestión eso, y a partir de ahí, igual podemos vivir por los de abajo o por los de al lado, desde cualquier tipo de comunidad que supuestamente formemos. Y esa es mi aportación de momento. Gracias.